Dile a los policías que estoy desacatado. Tengo ubicación para los desubicados. Con otra mala ya estoy liquidado. En su columpio <risa> estoy en <encarado>. Y <risa> Vaya de valladrinque para que mi coro te me requinte. Valladrinque para que mi coro te me requinte. En la nube me mantengo, 12 años pegado así que ten cuidado Thank you.